Hola, mi nombre es Mauro y junto con mi compañero Martín vamos a presentarle nuestro proyecto final de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Flores, sede Comahue. El planteo consiste en una comunidad agraria autosustentable que contempla programas sociales, productivos, turísticos y de comercio. El trabajo se desarrolla en un terreno ubicado en la zona productiva del Alto Valle de Río Negro la cual se caracteriza por la existencia de canales de riego que permiten la irrigación de los cultivos, como también por su sectorización a través de la trama de alamedas, que a su vez son una barrera necesaria para proteger a los cultivos de las inclemencias climáticas características de la zona. Estos dos elementos permitieron dar forma a la matriz funcionando como la estructura soporte de todo el paisaje agrario del valle, y asimismo serán los estructuradores del presente proyecto. En la actualidad, debido a la baja rentabilidad de los cultivos tradicionales que sufren los pequeños productores, las chacras terminan siendo utilizadas para actividades que no aprovechan las condiciones únicas que ofrece el suelo. Por eso, surge como alternativa la reconversión a variables de fruta fina, en nuestro caso berries arbustivos y cerezas, que tienen más posibilidades de manufactura, permitiendo así incrementar su rentabilidad. Con la propuesta se busca, además, abarcar la mayor cantidad de instancias entre la producción y la posterior comercialización tanto del cultivo propio como el de terceros. La incorporación de las actividades turísticas busca poner en valor el trabajo artesanal de los chacareros, que consideramos parte del patrimonio cultural del Comahue. Entendemos estas estrategias como bases para el desarrollo de una arquitectura como soporte y vínculo entre el paisaje natural y el paisaje construido, que promueva una forma de evitar comunitaria, sustentable, impulsora del cuidado de los recursos y potenciadora del desarrollo de la actividad rural. El terreno se trata de una parcela irregular de aproximadamente 300 metros por 500 metros, ubicándose su acceso sobre su cara norte. Inicialmente, el análisis del sitio nos llevó a plantear directrices consecuentes con el programa y los procesos de producción. Teniendo en cuenta la morfología y el acceso, se establecieron un eje principal longitudinal y dos ejes secundarios transversales, creando una serie de polígonos que albergarán el programa solicitado. La distribución de los edificios en el terreno busca favorecer el recorrido del visitante por la chacra y, a su vez, ser consecuentes con los requisitos funcionales de programas tan disímiles. El programa turístico productivo está integrado por una casa de té y una barra que contiene una planta de elaboración, un invernadero y una feria artesanal. La Casa de Té se encuentra próxima al acceso y da inicio al circuito de visita, y la barra contendrá programas de producción, proceso y venta de los productos generados en la chacra. Por su parte, el programa social que incluye viviendas y un Zoom, se encuentra apartado de las demás áreas, buscando independizar la vida social de la laboral, proponiendo a la naturaleza como medio necesario y protagonista de la vida en comunidad, incentivando los valores de un modo de habitar sustentable. Un circuito, que conecta los programas turísticos y productivos, propone un recorrido introspectivo entre las plantaciones, con el propósito de aunar estos dos sistemas, haciendo al visitante partícipe de las actividades agrícolas. Además, a este se incorporan intervenciones del paisaje que dan contexto al recorrido, tanto generando una experiencia visual y sensorial, como complementando funcionalmente el programa que acompañan. Un espejo de agua, que propone un espacio de contemplación y esparcimiento junto a la casa de té, y un campo de flores destinados a su venta enfrentado a la feria artesanal. Las características formales y espaciales de la chacra en conjunto con un programa muy diverso y disímil nos suponen un desafío para lograr la unidad del conjunto. Una visual limitada por las plantaciones y un extenso entorno desprovisto de elementos que funcionen como referencia son las condicionantes que determinan el punto de partida para implantar a los edificios utilizando la alameda como telón de fondo y referencia de escala y a las plantaciones de baja altura como una suerte de plataforma para lograr así una sensación de figura fondo donde la arquitectura y el paisaje se complementan armónicamente. La chacra nos muestra una dimensión temporal muy valiosa en sus grandes cambios seco y gris en invierno, húmedo y colorido en primavera, veranos colmados de un verde intenso y otoños tenidos de dorado. Entendiendo que la arquitectura es, en cuanto a su relación con el entorno, su color rojizo busca complementar la compleja paleta que el paso del tiempo nos brinda. Se propone una situación escenográfica a lo largo del eje principal al verse flanqueado por dos hiladas de eucaliptus que logran destacar su presencia desde todo el conjunto, y al mismo tiempo logra liberar las visuales a nivel peatonal. Bajo estos se desarrollan senderos que comunican con el resto de la comunidad, creando espacios comunes para el encuentro. En la búsqueda de una relación estrecha entre el interior y el exterior, en la casa de T se propone un semicubierto de doble altura, cuya cubierta se perfora, permitiendo la filtración de luz hacia el interior tamizada por el follaje de los árboles, y asimismo el marcar las visuales del paisaje. En las viviendas, la configuración binuclear se combina con un sistema modular que permite la independencia del área social y la privada, conectadas por un fuelle que sirve de acceso y se expande hacia el exterior a través de un patio planteado como un espacio introvertido. La Casa de Té concentra los servicios para maximizar el área social y orientar las visuales hacia el recorrido y las plantaciones. Esta se integra al circuito turístico por medio de un paseo que vincula en un punto al espejo de agua y en el otro extremo al campo de flores, que luego se conecta con la barra, rematando con la granja. Esta última se organiza por medio de la articulación de dos núcleos exentos que permite crear una planta libre con espacios versátiles, ubicando al oeste la planta de elaboración y al este el invernadero. De esta manera, se busca no interrumpir los procesos de producción con el recorrido de los visitantes. Entendiendo que el paisaje agrario se trata de naturaleza acondicionada, el carácter modular de la arquitectura propuesta se muestra como una analogía al carácter intervenido de su entorno. El sistema constructivo adoptado se caracteriza por su rápida construcción, larga vida útil y bajo costo de mantenimiento. Está conformado por perfiles metálicos, chapas y paneles de madera aglomerada, una técnica ampliamente difundida en la región. Su modulación está dada por las medidas comerciales, evitando así el desperdicio del material. Entendemos a la estructura no únicamente como sostén que mantiene en pie el edificio, sino más bien como concepto que involucra el espacio y la visualidad del conjunto. En las diferentes tipologías edilicias, el sistema estructural se manifiesta de manera porticada con cubierta inclinada de escurrimiento libre, posibilitando de esta manera un desarrollo horizontal y modular. Sin embargo, se proponen tres variantes en su configuración que dan respuesta a sus respectivas intenciones visuales y espaciales. La columna compuesta de sección circular de la vivienda y el Zoom logra, a través de su morfología, enfatizar la independización entre la estructura y cerramiento. La escala del pórtico de la Casa de T nos permite generar tres instancias programáticas distintas, un espacio cerrado, su expansión semicubierta y una terraza mirador. En la barra se propone un pórtico que con el desfasaje de sus pendientes permite el ingreso de luz cenital y ventilación, dando solución a los requisitos de los diferentes programas, haciendo posible unir la planta de elaboración, la feria artesanal y el invernadero en un mismo edificio, con el objetivo de lograr que los procesos de producción sean más eficientes. Por último, a lo largo del desarrollo del proyecto aprendimos que, por medio del uso adecuado de los elementos propios del lugar, es posible lograr unidad entre lo construido y la naturaleza. Entendiendo el lugar como resultado del tiempo, pensamos que la arquitectura tiene como propósito al individuo en comunidad.